No, tú sabes, mi nombre es Iván, presidente de la Junta de Vencedores, San Martín. Yo estaba en mi casa, se escucharon dos disparos, por aquí tengo de los yo. Y cuando fue y allá, cambiaron a buscar allá, que había una persona muerta aquí. Y es un haitiano, que no sé el nombre de él, ni lo conozco todas tampoco. Eh, eso, ¿qué hora es? Hacen como 35 minutos de eso, mira a ver qué hora es. Eh, un poquito después, ah, de, después de las 10, un poco después de las 10, de la mañana. No, yo no lo conozco a él, ni sé quién fue que hizo eso, ni nada de eso. Es que yo no le veo la cara, está tirado boca abajo ahí. Entonces no se sabe. Sí.